Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a este programa de aquí estamos, muy contentos de poder compartir con ustedes esta hora de sano entretenimiento, alegría, diversión en nuestra casa, que realmente es su casa también. Hoy nos unimos, señores, a la solemnidad del Viernes Santo, sacando, por supuesto, eh, momento para reflexionar y agradecer nuestras bendiciones. Eh, son muchas las cosas buenas que tenemos, sabemos que hay cosas negativas que quizás nos pasan constantemente, pero un día como hoy, Viernes Santo, nos unimos a esos pensamientos, señoras y señores. Eh, aquí te contamos que son muchas las tradiciones que se celebran un día como hoy, este tipo de Viernes Santo. Una de ellas es la preparación del famoso caldo, eh, caldo santo, en el municipio de Loíza. Se comienza a preparar este, este caldo a las 5 y 30 de la mañana cuando se prepara el fogón con leña, esto es en las parcelas Suárez, por ejemplo la familia Pizarro Fuentes es una de las que practica esta tradición, prepara los ingredientes señores, que incluye pelar y cortar las verduras hacer bolitas de plátano mientras otras personas sacan eh, y van preparando la leche de coco los ingredientes principales para este Carlos Santos son leche de coco para que usted sepa, batata Calabaza, pampa, guineo, gandules, pescado, achiote. Se le está haciendo la boca agua a todos en el estudio. Orégano, brujo y hasta lleva, señora. En el caso de la familia Pizarro Fuentes, al ser muchos y muchos, también eh, tienen sus invitados. Usan estas palanganas de hasta 5 galones para poder acomodar... Todas estas verduras cortadas, según indicaron, la familia se reúne a cocinar en el bateí que tienen en su patio. Entonces comparten allí durante todo el día. Ya como eso de las 12 del mediodía, el caldo está listo y todo el mundo come a esa hora. Esto es interesante. Usted sabe que el pasado domingo fue domingo de Ramos. Se celebró el quinto festival del Caldo Santo en las instalaciones del Parque Histórico eh, Cueva María eh, de la Cruz. Una manera de mantener viva, señores, la tradición, el cual fue todo un éxito. Y continuando, señores, con este tema gastronómico. Ay, señor! usted sabía que en Puerto Rico existen sobre 900 Pizzería, señora, es algo sumamente raro encontrar eh, fila, eh, que no, todas tienen filas, señores, en Estados Unidos. Se estima que cuatro de cada diez estadounidenses Comen al menos un pedazo de pizza al día, señores. Y mi productora come al menos dos pizzas a la semana. Mateo come casi una pizza todos los días, o por lo menos una cada dos días. Eh, quizás no completa, pero come parte de ella. Mi siguiente invitada es una experta en cuanto a pizza se refiere. Es una mujer sumamente exitosa que ha pasado de ser una personal trainer uh -huh. VIP a tener su negocio de pizza gourmet criolla, señoras, con una receta que viene de familia, eh, que fuera muy reconocida en el pueblo de Aguada, donde su padre tiene el famoso restaurante Oasis de Aguada, como aquí nos encantan las pizzas, y esas historias decidimos invitarla para que nos cuente un poco sobre Magas Pizza, Le doy la bienvenida a Maga Lorenzo. Bienvenida, Maga. ¿Cómo tú estás? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Historias de éxito que nos, nos encanta compartir en el programa. Sobre todo un día tan importante donde se reflexionan tantas cosas. Pero hay que comer el viernes santo también. Hay personas que optan por pizzas de pescado. Eh, porque sí. sabemos que muchas personas están guardando bueno, eh, sus sacrificios. Pero ustedes las incluyen sí, también. Tengo de, tengo de camarones y tengo de langosta. Sí, ya en el menú bien. establecido. Estamos hablando de que esto es algo de familia, una familia llena de gastronomía. ¿Cómo comenzaste tú en particular en las pizzas? En la pandemia. ¿En la pandemia fue esto? Cuando Cuando me quedé sin trabajo de trainer, bajaron los clientes y decidí este hacer algo que estaba loca por hacer, pero no sí. contaba con el tiempo. Y pues dije, mira la pizza, ahora es el momento. Es el momento. Comenzaste entonces.